hola hola queridas familias quería empezar a compartir con ustedes algunas de mis reflexiones al momento de formar niños emprendedores hoy quisiera contarles la historia de Isabela, Isabela es una niña de 11 años que está siendo mentoreada en el grupo de emprendimiento y que quiere ser veterinaria, como quiere ser veterinaria yo le puse un reto, el reto era ir a una veterinaria y pedir trabajo, para mí que los niños se enfrenten a los elementos de la vida real es demasiado importante porque creo que en la escuela hay demasiadas cosas estériles y hay muy poquitas experiencias sentarse a ver una persona que habla todo el día en un tablero pues no es una gran experiencia por eso creo que hay que llevar las aulas afuera a la calle el reto que tenía que asumir ella era conseguir que una veterinaria la dejara trabajar para tener una experiencia y que pudiéramos experimentar si ese es de verdad su talento y es su pasión en la vida. En la primera semana ella no lo hizo. Me dijo, uy, se me olvidó. yo le dije, venga, esto sí es de verdad su pasión. Y ella me dijo, sí. Entonces yo le dije, si es tu pasión, pues tienes que poner la acción. Porque de nada nos sirve tener un mapa de sueños muy bonito si no operamos, porque los emprendedores somos duro. Somos gente que hace. A la siguiente semana, ella efectivamente me dijo, sí, lo hice. Lo primero que me dijo ella es que, había llamado a una veterinaria que estaba cerca de su casa y que le había contestado a un señor ese señor le dijo que no era posible hacer el proceso porque tenían demasiado trabajo o sea una niña de 11 años un adulto la rechaza eso genera que la niña tenga un poco de miedo y que pues tenga que asumir el rechazo pero la niña no se queda en eso, la niña sale a buscar otra veterinaria y encuentra una donde hay una mujer que la atiende y le dice que le explique qué es eso, ella le explica mire yo tengo una tarea yo quiero ser veterinaria y yo quiero que usted me deje trabajar una hora a la semana no me tiene que pagar sino yo quiero aprender la persona que la atendió la remite con la doctora y la doctora le dice efectivamente con mucha felicidad me gustaría que trabajaras con nosotros y empiezas el viernes esta experiencia me deja una reflexión la primera es que el propósito es el mayor motivador del mundo y que el verdadero secreto de la pasión es el propósito ojalá la escuela se enfocara en encontrar el propósito de cada niño. esta niña aprendió con esta experiencia que las personas que logran grandes cosas en la vida son las personas que tienen grandes sueños y que son capaces de correr los riesgos necesarios para convertir su visión en una realidad son las personas que se enfrentan cara a cara contra sus miedos y juegan el juego y ven cada día con valor son las personas que son capaces de romper las puertas del miedo es decir que esta niña entendió que por mucho miedo que sienta es mejor ser un león por un día que ser una oveja toda la vida. Me encantaría que los papás, los maestros pudieran proponerle a los chicos retos como este en la vida real. Para que la educación sea gestora de muchas más experiencias y menos cuadernos. Y que existan muchas más familias que quieran conectar con las pasiones y los sueños de los niños. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video y compártelo con familiares, con maestros, con amigos para que más gente escuche esta visión de la educación. Escríbeme en los comentarios qué mensaje te gustaría enviar Isabela, y sobre todo, cómo crees que los chicos que están alrededor tuyo podrían también vivir experiencias que sean muy significativas para que puedan desarrollar todas sus habilidades. Muchas gracias y recuerda, el futuro es libertario.